Nosotros vamos a estar hasta que ya no tengamos eh, la basura, eh, pero realmente se necesita ¿no? el, el trabajo, eh, no sé... Eh, con mayor cantidad de personal, con mayor cantidad de meses, si es que tiene la empresa encargada de limpieza Ustedes de basura. Podrían... Tras haberse encontrado una solución inmediata ante el problema sanitario que vivía La Paz, las Fuerzas Armadas desplegaron mil efectivos para el recojo de basura en la ciudad de La Paz, tras 13 días de conflicto ambiental en la urbe paseña. Entonces, por favor, para la población, que tengan un poco de paciencia y no saquen toda la basura. ¿Qué está sucediendo? Llegamos a un punto y todos los vecinos sacan la basura de sus casas para, para volver a colocar alrededor de los contenedores. Yo pediría ¿no? que la empresa de recojo de basura vacíe los contenedores para que facilitar este trabajo. Estamos limpiando lo que es la basura que está alrededor de los contenedores. Estos contenedores tienen las máquinas especiales, los recogedores de basura, los basureros que tienen brazos mecánicos que son los que tienen que vaciar estos contenedores. Con 40 volquetas y el despliegue de efectivos por diferentes zonas de La Paz, el ejército pudo recoger y trasladar al relleno sanitario de la ciudad del Alto 150 toneladas de basura que no fueron recogidas tras el conflicto ambiental que se vivió en el municipio paseño. Ah, más bien han recogido la basura porque justo mucho olor había por aquí por ejemplo, mira recién han recogido, más bien que han ayudado, porque estábamos bien molestos. Todo este Simón Bolívar está colapsado con basura, está más allá igual está colapsado. Entonces, más bien que han ido a recoger la basura. Eh, a mí me parece que está bien que haya, hayan podido ayudar ¿no? en ese aspecto. Ah, está bien, pues porque ya estaba viendo la ciudad, ya no podemos sacar ni las basuras. Me parece muy bueno, ya hacía falta de que alguien recoja esa basura, porque... Estaba contaminando el ambiente. A dos semanas de la crisis de la basura, La Paz al fin respira aire puro. Un millar de militares, la empresa que se encarga del recojo de basura, personal edil y hasta efectivos de bomberos, se han sumado al intenso operativo para limpiar los botaderos y montañas de desechos acumulados en la sede de gobierno.